Mi opinión personal es que evidentemente ha habido muchos cambios y hay una parte que, que, bueno, que se puede ver a cambios naturales, pero que parece lógico que el hombre está influyendo y probablemente ayudando a incrementar y acelerar. ¿no? Pero que parece difícil que sea si, es, eh, si el fenómeno natural fuera al contrario y en la parte humana, eh, o sea que tiene que ser una conjunción de fuerzas, parece, parece razonable pensar, yo no soy científico a veces un tema de tal complejidad que aventurarse a tener una opinión con, con, sin conocer los datos eh, me parece muy osado ¿no?